Eh, eh, soy Pedro, soy portugués y me dedico al mundo del arte y, y al mundo del medio rural. Que eh, había por proteger en la ciudad para mí sería eh, lo que es eh, las, las personas, es decir, la gente. El, el concepto de, de, de comu comunidad, es decir, lo de todo lo que es eh, asociativismo, agrupaciones vecinales, es decir, todas las actividades que se pueden hacer en en la ciudad que parte desde, desde la gente de la calle, es decir, desde, desde grupos colectivos muy pequeños que, y que ese tipo de, de iniciativas yo creo que es lo que debe se debería proteger en una ciudad. Eh, es decir, no, no, no, no me viene a la cabeza nada como muy concreto, eh, me viene una idea que es una idea que, que bueno, que, que la tenemos de todos lados, que es la idea de la sostenibilidad, pero quería concretarla un poquito más, que sería, eh, es decir, introducir en la ciudad eh, el concepto de sostenibilidad, es decir, que se pueda ver cosas y, eh, y, y más que ver, pues eh, tocar y, y vivenciar cosas que, que, nos, que nos hagan ver a los que vivimos en la ciudad eh, de dónde viene la comida y de dónde van nuestros desechos es decir que, que es algo que en la ciudad está oculta no se ve, es decir, comemos y, eh, y generamos residuos continuamente en unas cantidades que ni se nos lo pasa por la cabeza y es algo que pasas por una ciudad y no lo ves nunca ni en cantidades ni en variedades ni nada, es decir cómo se podría introducir esto en la ciudad, es decir, cómo podría yo en mi parque, en mi plaza, tener una tomatera o bien, yo qué sé, pues una iniciativa de un día, todos de, de mi calle, pues dejáramos el, el, el, el, el, la bolsa de basura por un día y posiblemente pues para ver, ¿no? Cosas así. Entonces, introduciría un poco esta idea de que desde la ciudad se pudiera también gestionar este tipo de cosas, ¿no? Sernos conscientes de ello. que sobre en la ciudad? Yo creo que sobra gente. Se o sea, quitaría... Es decir, hay, hay zonas de las ciudades que están eh, sobrepobladas. Sobre yo creo que, que, que a nivel de sostenibilidad es imposible que podamos vivir con esta aglomeración. O sea, quitaría gente de la ciudad. Quizás otros modelos de habitación, pero quitaría.